Bueno, vamos a arrancar este primer video. Lo voy a hacer con Goncho, así como cuando era chiquito eh, yo lo agarraba con las manos para enseñarle a dar los primeros pasos. Él que ya está un poquito más canchero con todo este tema de hacer videos, eh, me está, me va a ayudar a, a carrear un poquito. Eh, la idea es que hagamos este primer video sobre tres temas, tipo passwords, cómo evitar que te hackeen de formas muy sencillas y algo de phishing que está medio asociado al segundo punto bien eh, para eso les voy a mostrar al algunas pantallas algunas cosas que tienen que tener en cuenta eh, y vamos directo al grano esto surgió porque al momo lo hackearon en, en reiteradas redes sociales a mí me han hackeado twitter hace como tres o cuatro años al momo le hackearon el instagram twitter whatsapp creo también y no sé qué más y, y pintó y yo o sea yo esta, esta data que va a contar el gringo yo más o menos ya la tengo porque él me la contó cuando me hackearon a mi Twitter y me ayudó a recuperar la cuenta. Que claro, son momentos claro. re incómodos porque como somos argentinos no tenemos un, un loco, un contacto en Twitter un contacto en Instagram porque es difícil conseguir. Eh, generalmente tenés claro. que mandar mates en inglés y tenés que pasar, mandar data y demás. Cuestión que, bueno, el gringo me ayudó mucho con eso por una cuestión de que él sabe hacerlo y yo aprendí un montón desde ahí. De hecho cuando los hackean a algunos de los pibes yo siempre los ayudo. Pero es mejor, me pareció más prudente y más piola hacer un video que lo explique él, que él dice que sabe eh, y demás, así que nada. Tampoco es que oh, soy God, pero me imagino que soy un, un usuario un poco más avanzado que la media. Claro, Seguramente o sea, el Momo lo agarraron le agarraron el password en algún lado. La gente pone password de mierda, o sea, no hay que poner password, chotos, porque la máquina es muy rápida y los hackers... ...tienen no, programas que lo que van haciendo es prueban los passwords típicos. Obvio. Entonces, si vos usas un password choto o corto o muy obvio... O repetido eh, también. Hay, ¿O no? Claro, hay diccionarios de passwords que digamos, los, los hackers van a probar y te van a encontrar. Corto. Eh, ¿Qué otra cosa hay que tener en cuenta? Hay que tener en cuenta que cuando vos pones un password... ...tiene que ser lo más largo posible lo más random posible... ...para que no estén en estas palabras típicas o en los diccionarios de los hackers... Y la otra cosa que hay que hacer siempre es: que es lo que le ha pasado al Momo, por eso cuando le hackearon una, le hackearon todas, es poner passwords distintos en cada servicio. Claro. Eh, esa es clave. ¿Qué, ¿Qué tiene de contra eso? Esa es clave. Sí. sí, sí, claro. Clavísima. <risa> <risa> ¿Qué, cuál, ¿Cuál es la cagada? Eh, que si tenés que poner un password largo, random y diferente en cada servicio, no, nadie se lo va a acordar. Claro. Entonces, para eso les... está. No, aparte, para, eh, te, te, te un segundo, que muchas veces en, sí, muchos, no en muchos lugares distintos te pide diferentes cosas. Páguale, en una página claro. te pide un signo de exclamación y dos números claro. y dos mayúsculas y, o ¿sabes cómo? Ahí te trae la claro. cabeza. Ahí siempre hay que tener en cuenta en seguridad informática que mientras más seguro sea, más dolor de huevos de usar es. Claro. Entonces. Eh, según la, la política de cada sitio te va a pedir si vos tenés que poner obligatoriamente Una mayúscula, una minúscula, un número, un símbolo eh, El largo del password mínimo y demás Todo eso depende de cada página web eh, Lo que les muestro acá es Keepass o LastPass Cualquiera de las dos son eh, aplicaciones que te permiten guardar todas tus passwords En un único archivo que se guarda en tu PC está encriptado con un master password, entonces vos tenés que acordarte solamente de un password eh, digamos, lo suficientemente fuerte o robusto para que no te entren o no te hackeen este programita y te accedan a todo el resto de tus passwords, ¿sí? Sí. entonces keypass o LastPass, hay otros, eh, si, si alguno conoce algún otro puede comentar el video. La otra cosa interesante es cuando hackean un sistema los eh, entre otros tipos de hackeo, te pueden hackear la base de datos de los de los passwords, tipo usuario y password de, de los sistemas. Sí. Entonces, sin ir muy lejos, hace no mucho tiempo le hackearon a Twitter, le, le hackearon a Shopify, le hackearon en su momento también a Sony Network, sí. donde vos usás la, la PlayStation, y le pasó un montón, le pasó a todos los grandes también. Es muy normal. Eh, ¿Qué pasa? No puedes evitar que... Incluso si a los grandes los hackean, no hackeen también a los chiquitos Si usas vos el mismo password en todo, ¿qué es lo que pasa? El, la cadena se rompe por el eslabón más débil Cuando hackeen al sitio pedorro donde vos pusiste el mismo password que usás para YouTube eh, Bueno, esos hackers van a agarrar, van a hacer pública la base de datos de, de esos usuarios y contraseñas Y a partir de ahí cualquiera va a poder acceder a tu password y acceder con ese mismo password a todas tus cuentas. Claro, eso no me, me habías contado vos cuando me hackearon Twitter a mí, que a la vez de que me hackearon Twitter, me hackearon una cuenta extra de Instagram que tenía yo, que era para el barbanza, que es un segmento de mi stream y demás, y la perdí, esa cuenta se... no la pude recuperar, eh, y lo que me has dicho vos era eso, que ponen los passwords en internet así, y cualquiera entra, o sea, es como una página de internet que vos entrás, y están, nombre, usuario sí. y password, y cualquiera puede entrar a tu cuenta, corta. O sea, el primero sí, que sea exacto. viva, entra. Y cómo, cómo detectar si tu password ya fue comprometido, eh, si vos no querés llevar tu nivel de seguridad un poquito más, acá hay una página que lo que hace es, es como que hay un grupo de gente, de hackers honestos, que están buscando todo el tiempo estas bases de datos, y sin hacer, eh, sin mostrar... Los usuarios y contraseñas te permiten que vos pongas tu email Y a partir de tu email ver si figuras en alguna de esas bases de datos que están hackeadas claro. Te explican cuál es el hackeo en el caso de que hayas encontrado tu email en alguna de esas bases de datos Vas a ver que hay hackeos a un montón de empresas eh, Y lo interesante es que vos podés incluso poner una notificación Y si en el futuro hackean otro sistema donde figura tu email te avisan para que vayas a reiniciar ah, el password de ese servicio. No, genios. Y escuchá, porque ponele, por más de que alguien sepa mi password, o, o ponele que yo sin querer, por ejemplo, al duco le pasó que le, se lo pusieron en Twitter y el, el, el password del duco era goku123 ponele. Ponele que yo sé que el password del duco es goku123 y, y sí. quiero entrar. No debería poder entrar aunque sepa el password, ¿o no? Sí, bueno, para eso existe el, el, la autenticación de múltiple factor o multifactor authentication todo el mundo conoce two-factor authentication porque lo que hacen es, te obligan a por lo menos poner dos y los factores son, es algo que vos tenés como un objeto puede ser eh, el teléfono que es lo que todo el mundo usa un SMS del teléfono o la aplicación esta que les voy a mostrar ahora eh, algo que vos sabés, que es el password y después nada, algo que el usuario es, por ejemplo, hace un una huella digital, yeah. el iris El Face ID del iPhone O el donde el usuario está no, te, no sé si te pasa Si alguna vez viajaste lejos de donde Solés estar Que de golpe te piden que vuelvas a iniciar sesión Los sistemas están todo el tiempo viendo Que, no sé, si vos estás Siempre en Argentina Y de golpe te conectaste desde Rusia Digan, che, qué onda este pibe sí. <risa> Pero bueno para, para eso existe el doble factor De autenticación bueno, la, la forma más fácil de hacer esto, la, lo que la mayoría va a usar, por lo menos Es usar una aplicación en el teléfono Hay aplicaciones, hay varias aplicaciones, yo acá les puedo mostrar algunas La típica es esta Google Authenticator Que te la puedes bajar del App Store o del Play Store También está la de Microsoft, que es Microsoft Authenticator Es lo mismo, o sea, cualquiera, Auti, eh, estas dos que les muestro Cualquiera de estas lo que hace es Agarra con la información de tu cuenta Y genera asociado al tiempo una con, con la semilla Una clave de 6 eh, u 8 Depende del sistema sobre, En general son 6 dígitos Que cada vez que vos inicias sesión Tenés que poner tu password Y te va a pedir que pongas esos seis dígitos eh, También existe la posibilidad De hacerlo por SMS o por llamado Muchas veces uno pone el teléfono y te llega un SMS con estos mismos 6 dígitos. Es mejor poner una eh, aplicación. Yo, igual, ¿no? Siempre el SMS es más inseguro que estas aplicaciones. Así que usen Bien. estas apps y no el SMS. Corta. Eh, bueno, aparte, igual ya pues, está muy integrado en todas las, las redes y, y en muchas aplicaciones. Sí, que uno sí, usa en todos lados. Y, y quiero insistir, me acerco un poco a este screenshot porque eh, aparece qué es lo que vas a ver. Bien. Siempre te va a pedir el usuario, el password y... Después te va a pedir este factor este doble factor de autenticación Que es este código Sirve para Acá dice, bueno, justo Dropbox, Slack, Facebook, GitHub Para Instagram, para Google Account Que Google Account tiene asociado el, el eh, YouTube eh, Twitter Básicamente cualquier servicio serio Twitter, Twitch Cualquier servicio serio eh, Tiene esto en su esquema de seguridad eh, Y si... Te pasa que hay algunos servicios que no lo tienen, bueno, eh, agarra y pone un password lo suficientemente pesado como para que no te accedan. O, o no pongas ¿Sí? cosas muy riesgosas en un lugar, o sea, no pongas mucha información que te puede comprometer en un lugar que no tiene una seguridad suficiente. Que no tiene la seguridad suficiente, totalmente. Phishing básicamente es que te engañan sí. y te pueden engañar de dos grandes formas, hay un montón de otras. Si quieren después pueden entrar al artículo de Wikipedia y leerlas. Eh, y seguramente haya algunas que ni siquiera están acá pero las dos típicas que le pasa a la mayoría es que te pongan una web que no es la web que parece ser entonces yo puedo armar una página web que es eh, pepe.com te pongo que en la parte visual de la web eh, como el usuario, para poner el usuario y password la página de login de Google y vos como un cono entras pensaste que era la página de Google Pusiste tu usuario y clave, yo te redirijo al login Para que vuelvas a poner usuario y clave y puedas entrar sin que te des claro, cuenta Claro, como que te confundiste el password vale. Y me quedé con tu usuario y tu password ¿sí? bueno. Es el, el típico de, oh, bueno, me meto en el medio y te choreo Esa es una ¿Cómo, ¿Cómo se puede evitar esto? Siempre, siempre, siempre, tanto en la PC como en el teléfono Chequen que la URL es la posta Sí, Chequenlo Y si O sea, ¿de qué forma podés llegar a, a una página así? A través de un mail Si te llega un mail Nunca hagan clic en ningún link de un mail Siempre agarren la URL y peguenla. Si les llega un mail del banco No hagan clic en el link del banco Vayan a la página del banco eh, Y la otra cosa que, que es muy importante es Accedan escribiéndolo, no vayan a través del buscador Porque tranquilamente puede haber un resultado de búsqueda que es parecido también Y te lo confundas por la página oficial Entonces siempre, eh, por eso ahí les, les puse tres Una es que te hagan un fake de, del resultado de búsqueda Otro es un fake de la página web Y otro es un fake de un email Entonces para estar tranquilos siempre naveguen eh, no, con navegadores actualizados Pueden usar Chrome, Edge, Safari, Opera, eh, Firefox No sé, usen el navegador siempre con los últimos updates eh, Y fíjense en la barra de direcciones Que es la página que ustedes creen en la que están ¿sí? Y ante la duda, pónganla en favoritos Y naveguen siempre desde, un, desde, claro. desde los favoritos de un lugar seguro Bien. Entonces, bueno, con eso vimos Passwords Cómo manejarlos, cómo crearlos, ¿sí? largos, random y todos distintos, dónde almacenarlos. Eh, vimos también el Two Factor Authentication Eso o Multi-Factor Authentication. Más importante, igual. Porque Password, password pueden Clave. armar, todos pueden armar, pero si tenés Clave. el doble factor de autenticación en todas las cosas lo tenés bien Clave. sólido, no te pueden entrar nunca. Sí, con cualquiera de estas apps sin SMS, phishing, vimos estos eh, tres ejemplos de, de, de web fake un email fake eh, Son y una los típicos que los que cae un señor de 45 años, pero te puede pasar Obvio, obvio, obvio Y la última que les quiero mostrar es En el caso de Google, Google tiene un security checkup sí. Vos cuando iniciás sesión en, en Google podés iniciar sesión en el navegador también y empezar a guardar los passwords ahí eh, Y hay algo que tiene copado Google Eso yo es algo que uso eh, Por eso les estoy mostrando un caso real no uso este keypass ni lastpass Uso directamente que los passwords Se me sincronicen con mi cuenta de correo eh, Porque Después en el teléfono es más fácil Voy, aprieto, me escanea la cara al iPhone Y directamente pone el password Y no me tengo que acordar de todos esos passwords Y lo que está piola de Google Es que te pone un security checkup Que vos podés ir a myaccount.google.com Te va a aparecer una opción que es Security checkup eh, O chequeo de seguridad, supongo en español Y acá te tira eh, digamos, alertas. La típica es, por ejemplo, que hay passwords comprometidos. Eh, la otra es que inicie sesión en la menor cantidad de dispositivos posibles, etcétera, etcétera. ¿sí? Después okay. cada uno puede ir viendo y le, la propia página te va explicando y te va recomendando qué hacer. Excelente. Lo estoy tratando de hacer lo más conciso sí. posible. Eh, pongan sus passwords seguras, doble factor de autenticación y miren bien cómo navegan en Internet. Excelente. Bueno, yo soy Goncho y yo no hice una mierda, pero bien ahí. Eh, no, bueno, lo que bueno, sí te podría nada. sumar de parte de youtuber es que si te gusta hacer el video así y si alguien vio el video hasta acá y quiere preguntar algo, puede dejarlo en los comentarios, eso para vos porque yo no Dejen, los pienso no. responder, pero tampoco tengo idea con qué responderlo y que si les pinta aprender algún tema, que creo que vos tenías ganas de contar un poco de cómo... Eh, interiorizarte en lo que es Bitcoin, las criptomonedas y sí, eso sí. Que, tipo, Es algo que la gente escucha por todos lados Pero capaz no tiene ni mucha idea sí. Vos hace mucho que laburas con eso Y capaz puedes bajar una data de eso también Total, total, total Así que bueno, nada Los leo en los comentarios Si surgen las mismas dudas siempre Armamos un video de tipo Respondiendo las preguntas más típicas eh, Y seguro nos hablamos en los próximos videos Sobre criptomonedas Vamos, los próximos videos ya estás adentro bien ahí Suscríbanse y me Gracias, gusta. Nada ah, guacho. Nada guacho, nada más nada. <laughs>